¿Cómo te, ¿Cómo te compras ese cash? Es que yo hago magia, pe magia, ma, hago vudú, magia negra. Aparece pa, cash, aparece cash, luego y apareció. Compro, pe, compro, pesando. tienes que entender. Te <risa> <risa> que va a aparecer del aire, ¿no? Se supone ti gastando plata para comprar ese, ese cash. No es que plata real, se gasta. El cheto es maldito no me regala ni 10 céntimos de cash oh oh ah oh. ah oh. oh. ahí está al por fin salió un un cómo se llama ahí está salió, salió el, el, el, el anillo o sea que a la a las tercera tú ya